Hola, ¿qué tal, estés ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta al canal. Bienvenidos a otro nuevo video eh, informativo. Y pues bueno, vamos a, antes de empezar con el video vamos a poner una métrica de 311 likes. A ver si podemos llegar. Y pues bueno, vamos a hablar de un tema de, pues actualmente, como sabemos que el Chagi 23 eh, superó a Michigun hace como una semana, ¿vale? Y ahora es el top número 1, ¿vale? ¿Y por qué estoy haciendo esto? Pues básicamente Michigun... Eh, ha dicho, bueno, ha estado comentando sus videos y los ha fijado estos comentarios. Que hace dos o tres meses eh, no, no es el mismo de antes, ¿vale? O sea, no es el que mismo de antes que consigue las mismas estrellas y todo esto. Por cierto, este video, pues, me surgió una idea de hacerlo porque, bueno, Guille, pues, como es, tiene contactos con Chagui, pues, se supo todo esto y Chagui le digo todo esto. Así que, pues, Guille estará el canal de Guille en la descripción, ¿vale? Así que, pues, bueno, espero que se pasen por ahí. Hace como dos o tres meses no consigue estrellas así a tope, como lo hacía antes. Y si él consiguiera estrellas así, o sea, si él estuviera como antes, ahora, en estos momentos, Michi... digo, Chaggy no sería el top número uno. Y, pues, eso, pues, ¿qué que, que, que hace ver a michi O sea, ¿cómo lo hace ver? Lo hace ver, o sea, como si fuera, como si fuera un dios, o sea, como si lo, nadie lo pudiera pasar. Y eh, eso es una mentira, ¿vale? Eso es una mentira total, porque igualmente Chaggy... Eh, algún día, algún momento le iba a pasar porque él, él estaba consiguiendo muchas estrellas muy rápido. O sea, increíble como estaba consiguiendo las estrellas muy rápido. Ya, ya tiene como una diferencia de 500, 600 estrellas. Y ya, pues, eh, Michigun se está quedando un poquito atrás, ¿vale? Y pues, sí, Michigun, pues, eh, está diciendo que si, si él no, si él, si él jugara como antes, que jugaba, le dedicaba casi todo el día, pues, eh, ahora. Chucky no estaría en el primer puesto y eso pues eh, lo hace como ver como un dios, ¿vale? Como lo que dije ahorita, ¿vale? lo hace como ver un dios y eso es totalmente falso porque es que para, para hacer más de mil estrellas al día toca, uff, Dios mío, o sea, toca estar todo el día ahí, o sea, dándole y dándole, dándole y pasándose niveles viejos porque los viejos son lo más fácil, o sea, bueno, hay algunos que son difíciles que es de aprenderse, pero los niveles viejos son fáciles, fáciles entre comillas, y los niveles viejos de creadores y todo eso, y pues bueno. Eh, ahora está jugando, mi chico está jugando un poco menos y solo por diversión. Y pues obviamente él sabía que iba a tener estas consecuencias, iba a saber que en algún momento Chagui lo iba a pasar, porque como dije no está jugando menos que hace dos, o sea, está jugando menos que hace dos o tres meses. Y pues supuestamente na, eh, es imposible que lo pasaran, hasta que él empezó a jugar menos, como ya no juega como antes y todo eso, vale. Pues sí, eh, la verdad es que Chagui lo iba a pasar. Pues así estuviera jugando como ahora, lo iba a pasar porque Chagui conseguía 2.000, 1.500 estrellas por día y eso, eso lo hace, es increíble, ¿no? Y cuando lo pasó, pues, eh, la comunidad latina... Que aquel día me equivoqué y puse española y es que no me entiendo por qué. Nos pues hizo como un orgullo a la, a la comunidad latinoamericana, ¿vale? Y, pues, bueno, chicos, sí, eso fue el video. Ya saben que, pues, bueno, mañana que es el... Eh, dije que todos los domingos iba a subir Outlast, pues mañana no subiré Outlast. ¿Y por qué? Pues porque no alcanzo. y ¿vale? pues, tengo que hacer otras cosas, ¿no? Tengo que hacer tareas, tengo que hacer demás cosas, no todo es YouTube, ¿vale? Pero sí, tengo que hacer otras cosas. Y esta semana que viene, o sea, esta semana, cualquier día puede haber capítulo de Outlast, chicos. Así que... Otras las dos. Así que pues bueno chicos, espero lo montón, espero que apoyen esa serie, ¿vale? Eh, y pues bueno chicos, suscríbase a mi segundo canal y nos vemos hasta la próxima. Adiós.